En, seguimos en esta tercera parte del, del, del tutorial de, de esta creación de esta de la Vilsa que aquí la tengo y como ven ya avancé bastante lo que había he dividido hacer, digamos, en los vídeos anteriores hice lo que fue este terreno insertar los planos de AutoCAD y, y hacer los muros, ¿no? y también las puertas de la segunda, del segundo nivel y del primer nivel que son estas entonces aquí ya ya está pues todo generado ya tengo ocultos los planos de AutoCAD están acá pero pero ya básicamente lo que hice ahorita fue avanzar todo el nivel de muros y también configuración de estos elementos que son como más materas eh, la terraza jardín de Corbusier y y también lo que me moré hartísimo tiempo y que pues bueno eh, muestro acá es para la creación de estos de esos muros curvos y de estas y de este muro cortina que está totalmente hecho pues igual con las medias que sería este también este este vidrio sirve mucho porque yo lo he hecho varias veces pero este sistema de panel de muro cortina se puede utilizar en varios proyectos porque el movimiento moderno utilizó mucho estos estos elementos de panel de o sea ahí nació el muro cortina pues eh, eh, como pueden notar aquí este sube, la losa cede y esto sube entonces ahí está el, el, el, el pan de muro cortina con la pues con su estructura metálica y todo, o sea esto no es, esto no es estructural porque las columnas son las que están haciendo el, el corte, o sea, el, absorbiendo los esfuerzos pero este lo hice fue porque claro, ya está el, es necesario, o sea, es necesario aquí inclusive falta la puerta porque ya en la, otra, en la otra en la otra imagen se puede ver ya que en esta ya se puede ver todo el terminado como tiene que acabar, simplemente esta curva. Pero lo que bueno aquí lo que aparte de mostrarles todo el avance que ya se lleva es también mostrarles cómo se hizo esto ¿no? porque esto es lo importante, lo chévere también pero es demorado Bastó para hacer este tipo de muros eh, eh, es porque, así, uno han cambiado un poquito la plataforma acá eh, y dos ya, ya el tiempo que lleva uno trabajando ese, ese es el otro problema ¿no? Pero y también lo bueno es que uno lo pudiera reutilizar lo que pasa es que uno cree que sí lo reutiliza y no sé, al final como que no lo termina usando, o sea lo usa solo para este proyecto eh, y porque qué pasa hay una cosa que es la escala y la escala del proyecto empieza a verse o sea empieza a verse tal cual acá yo creo que aquí hay algún problema con los planos porque de todas maneras el edificio se ve muy muy ancho se, se la proporción de este de este lado con este lado se ve raro eh, inclusive yo he visto aquí en fotos que tiene unas columnas en el techo que son estas estas columnas en la cubierta pues en la en la parte de la cubierta de estas esta proporción también está un poco extraña aquí con respecto a este a pesar de que en las cámaras se puede estar viendo bien y si uno bota un render funciona pero pero la iluminación está bien ya eso también lo corregí ya lo que es la, la localización y la iluminación si uno le bota el render ahí rápido ya eso eso ya es la iluminación tal cual o sea, tal cual como es la realidad, ya que el problema es que aquí falta pues los materiales y, y, y la iluminación bien exterior y interior también. O sea, inclusive el proyecto pues hasta ahora es un pues, una base, ¿no? Entonces simplemente es, ahorita es porque yo lo que, lo que tengo haciendo en este, en este historial de videos, es pues en estos dos, tres videos que he sacado hoy día, hoy, que saqué hoy es simplemente para ver cómo se puede ir generando esos, esos, esos ese tipo de elementos y después pues a través de parámetros y parametrizarlo para poder eh, primero pesar desde cero pues del autocad y ya ahorita ya pues ya aquí ya tengo las losas con sus con sus losas sus muros y, y sus pisos aquí también este ya lo acabé de hacer entonces aquí también lo que falta es la rampa que es este uy que hice mm, vamos a mirarlo no me vi nada esta, esta, esta, que es muy importante, que también lo utilizó también en la Villa Crochet, los argentinos saben, la Casa cruchet la Casa Crochet, los argentinos que, que tienen esa obra pueden ir a mirar allá, mm, y es este, muy similar a esta, y el acceso también es muy similar a la Casa Crochet, la Crucet, eh, estos postulados pues, de, de Corbusier, ¿no? Entonces, ¿qué más falta aquí mostrarles? Este. Eh, ah, bueno, este le quería mostrar Bueno, este es el mismo que este Entonces Ah, inclusive, no, aquí lo único que le falta Este es el 1 Y este es el 2, sí, hay dos muros cortina Porque lo que decía Aquí lo que puedo mostrar en este es que Tienen que generar primero Toda la Tienen que generar un perfil Primero, o sea, esto es lo mismo que siempre Hemos hecho en Reddit, pero Lo que pasa es que han cambiado un poco las cosas y y la plataforma ahorita 2017 ha cambiado. Pero es lo mismo. Es el mismo tema. Simplemente aquí es un perfil rectangular. Y aquí eh, genera sus dos tipos. Y sus dos parámetros de distancia. Eh, lo carga la familia. Lo carga. Este que se llama rectangular. Lo carga. Eh, lo, eh, lo carga aquí al proyecto. Y queda este. Queda este. Este archivo con el de 40 y el de 80 que son los dos tamaños que están utilizados acá el de 80 y el de 40 que es este ya el material y eso pues eso sí aún no me ha gustado en esta versión que los materiales como que no se pueden, están como todos bloqueados los materiales simplemente si si, si uno quiere copiar los materiales de autodex como que no deja o sea no no se puede prácticamente solo tiene que utilizar los que dicen aquí porque este lo hice yo pero si yo quiero utilizar algún otro y copiárselo a este, no me deja, no sé por qué. O sea, no, no, no lo copia todo o se queda sin nada. Entonces, eso no se puede editar. Entonces, es lo que no me ha gustado. Entonces, aquí ya, pues bueno, aquí ya lo que hice, pues, hice el material de este negro y también hice el de, de la piedra que estaba ahí, que decía ahí, es para, ir para un piso. Y nada, aquí lo que lo que falta, todo lo que hice, bueno, no lo, pues no lo genera todo en vivo porque pues también es mucho tiempo y ya se cansaron pues de tanto hablar tanto tiempo y todo entonces no para qué aquí de todas maneras ya está el muro pues el muro cortina que es, es, es este, eh, este es el del este es el circular este es el, el que es como un arco que sería este inclusive ahí le falta si ¿sí ven aquí le falta aquí le falta la le falta el de la parte izquierda Vamos a generarlo para que de una vez que vertical sería este. Interior y... No, no, no, no, no. Pero entonces porque si sí me está generando de la derecha. Mm, vertical. Los horizontales están bien. Los verticales son los que... del izquierdo. Ese es el izquierdo. Que sería el corpo 1. Vamos a ver si sí lo hizo. Así. Pone el perfil ancho para arriba. Eh, entonces pongamos el 2. Y acá de una vez también el 2. Para que queden los angostos. Exacto. Queda este angosto y queda este angosto y el de abajo. Queda exactamente como la foto. Sería este vamos a mirar aquí a ver qué más sí, porque tiene otro perfil acá mucho más grande se puede eso ya es cuestión si ven o sea es cuestión de que cada proyecto trae personalizado todo eso ese es el que yo el tema que yo iba hablando de todas esas de todas esas cosas que que con Reid pues nos, nos complica un poco la vida con ese tema porque pues o sea se puede hacer pero el tiempo es el que no nos permite hacer todas esas cosas como quisiéramos pero bueno aquí de todas maneras sí, sí ya queda pues como eh, parece una jaula pero es realmente así Esto, ah bueno es que lo que pasa es que aquí también solo son dos por eso parece una jaula entonces vamos a editarlo de paso y le quitamos todos esos porque claro el, el horizontal este está, bien, está bien el horizontal es el que fix number pero nos tienen cuatro entonces pongamos fix distance le ponemos no sé aquí que teníamos que colocarle, sería máximo no, uh, fixed distance, so fixed distance o fixed number, fixed number, pero no nos deja poner el número, entonces fixed distance ponemos de eh, 2000 para que nos genere solo una, a ver qué pasa, y ya esa nos genera una, pero entonces la ponía a la altura de 2000, ah, pero nos dañó también la otra, ah, no, ahí está bien. Esa altura de 2000 A, ah, el horizontal, no pongámosla a nivel de 500, más o menos tendría Unos 550 o 500, 600 por ahí, 550. Esa altura no la sabemos porque esos planos de detalle si no los tenemos, no los tengo yo pues en, en, en ningún lado, o sea, es inmediato que sacarla al ojo porque no sabemos pone 550 pero entonces no, no me gusta entonces no, fixed distance no fix number a ver ahora si los borra no, no los borra mm, no los horizontales fixed number, máximo, mínimo, spacing. No me acuerdo bien, ya hace rato que no cojo este, pero vamos a ponerle 500 a ver qué hace el mínimo espacio. O qué hace, lo que hace es rellenar con respecto a esas. Ese no sirve. Vamos a agregar segmentos o quitar, a ver si de pronto nos deja generarlo nada más a 600 de elementos, ah, pero no, si mm, está aquí en esta parte cuando está al principio aquí en boolean, me mm, acuerdo, no, bueno, vamos a, vamos a cambiarlo acá. Porque no pongamos fixed distance, pero entonces le ponemos, si como 2000 no la puso muy alta, entonces no sé cómo tendría que. Si pongamosle 2000 otra vez, que borre todas, y después le cambiamos la altura a ver qué hace. Ah, pero no, no lo puse donde no era. Una horizontal, tiene que ser una horizontal. porque si no la dañamos. Mínimo, ah, porque están mínimo expenses aquí, fixed distance, y pongámoslo otra vez 200 a ver qué hace. Uh -huh. Ya de todas maneras, el muro ya está generado, no se daña, porque pues ya está, solo es editar. Esto es el tiempo que no se demora muchísimo más eh, haciendo esto, pero pues al final pues sirve, pero pues. 200, y ¿sí? nos puso fue un poco de. Uh -huh. fixed number, no, en eso no, fixed number, fixed distance. Lo que hizo fue hacer un cuadrado. Si le ponemos 2000, quita todo eso. Nos deja nada más lo de arriba, como estamos al principio. Vamos a ver si así funciona. Pues en les a querer ir probando porque no. No sé qué más se puede hacer ahí. Que es una familia pues personalizada. Entonces no. Sí, no la puso donde quiso. Por allá los 2000 y ahora vamos a ver si no la deja cambiar, porque es que no la queremos allá la queremos por allá de 400 no, no deja mm, 600, tampoco entonces vamos a hacer otra trampilla mm. vamos a poner no si, sí, que no la quite, que nos quite todo, no quito la grilla otra vez la embarré porque la mueve donde no es en la horizontal aquí no no okay en la horizontal y la vertical si sí está bien la horizontal no pero no nos quiso borrar la Vamos a crearlo aquí otra vez. Toca porque. Ya ha cambiado. La vertical está bien. La vertical es fixed distance. 200. Está bien. Y la horizontal, que no, ok La pone abajo arriba y está bien. Como son de 200 El muro tiene que tener por ahí 2000 para que no se genere esa curva. Y ahora sí vamos a hacer una grilla, que es lo que quería hacer al principio, vamos a hacer una esta un grid line. no, no me acuerdo dónde está esa herramienta ahorita en 2017 sin architect pero no, systems, no me y no, porque eso no es la anotación no, anotación no me acuerdo ah, curtain grid aquí y se la ponemos aquí a 400, o así a 400, o a lo que nos permita. Pongámosla a 600, como se ve según la foto. Por ahí 50, 60, yo creo que 50 podría ser, pero bueno. Dejémoslo ahí en 60, y este lo vamos a dejar ahí quieto. Listo, ahora sí, vamos a ver si este ya quedó, no nos quedó bien. Este... corvo arc o lo que ya está dibujado no nos deja tampoco reemplazarlo porque ya está dibujado hmm. tiene que volverse a, a dibujar vamos a ver si lo, si lo podemos crear aquí rápido a ver si un arco normal funciona eso es lo que tiene que funcionar ah pero no, no nos genera esta curva porque la hemos cambiado acá arriba no en la horizontal pero bueno ese es el ese es el, el, el tema bien vean que ahí la está al cambiar el muro sale esto entonces que si la borra pues sí que la borre nos va a quitar esos errores ahí vamos a ver si, lo, si es capaz de hacerlo tal cual eso le cuesta un poco de trabajo bueno cuál es que no las borra Las borramos así a ver, parece que está funcionando. Porque como ya está el arco bien trazado, ¿para qué lo vamos a dañar? Es, es por eso es que no lo hago con parámetros, porque si no, para qué? Eh, vamos a ver aquí, otra vez se me perdió la. Es está seiscientos 650. Ese tendría que ser un poquito más alto porque estamos restándole la altura del pie